qué tal bienvenidos a mi canal de youtube soy cecilia de virli y en este vídeo quiero hablarte sobre cómo crear una estrategia para tus redes sociales quiero que sepas cuáles son los pasos a seguir para que compongas esa estrategia para triunfar en las redes sociales pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque toda la semana subo nuevos vídeos hablando sobre marketing en redes sociales comunicación digital emprendimiento y no quiero que te los pierdas así que ya sabes suscríbete y no olvides presionar en el botón de la campanita para que te llegue un aviso cada vez que yo haya subido un nuevo vídeo. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo quiero hablarte sobre cómo crear una estrategia para tus redes sociales. En redes no podemos ir improvisando, no puedes estar publicando por publicar para ver si funciona o no funciona. Tienes que tener una estrategia que te lleve a triunfar a conseguir tus objetivos y por ello es necesario que primero tengas definido tu plan de comunicación digital. Si aún no lo tienes definido te recomiendo que veas este vídeo que te voy a dejar por aquí arriba donde te explico paso a paso cómo crear ese plan de comunicación digital porque realmente es la base de toda la comunicación que vas a transmitir en tus acciones de marketing ya sea en redes sociales, en tu página web, en tu lista de email marketing. Así que primer paso, tener bien definido este plan de comunicación digital. En segundo lugar es importante que sepas bien quién es tu cliente ideal y que conozcas bien cuáles son sus dolores. Esto es fundamental para nuestra estrategia en redes sociales porque vamos a ponernos a crear contenido, pero si no conocemos realmente cuáles son los problemas que tiene nuestro cliente ideal, estaremos creando contenido en vano porque no vamos a aportarles valor. Cuando hablamos de contenido de valor, precisamente a lo que nos referimos es a crear contenido que resuelve las dudas de tu cliente ideal, esos problemas que él tiene tiene, esas dificultades que tiene, esas dudas que tiene, tiene que buscar cómo resolverlas con contenido contenido vas a compartir en tu página web, en tus redes sociales, en tu lista de email marketing. Tienes que aportarle valor, aportarle soluciones y responder a todos esos interrogantes que se hacen. Enseñarle cómo utilizar tu producto, cómo la importancia de tu servicio, cómo incluso hacerlo él mismo. Resolver todas aquellas dudas que pueda tener. Todo esto tenemos que tenerlo bien presente para poder construir nuestra estrategia en redes sociales. ¿Por qué? Porque cuando pasemos a la fase de crear contenido, todas esas dudas las vamos a tomar, vamos a hacer una lluvia de ideas y vamos a ponernos a pensar cómo vamos a crear contenido y qué es lo que le vamos a brindar a nuestra audiencia en redes para... Eh, poder resolver todos esos problemas que ellos tienen. Es importante en el momento de ponernos a crear contenido que no te centres solamente en la fase creativa, en querer ser distinto y creativo, sino que primero tomes esa lluvia de ideas y que luego sí te pongas a volcar esas ideas dentro de eh, un Word, un papel a donde tú trabajes y que sí luego le des una vuelta, una vuelta creativa para lograr diferenciarte. Pero no te centres desde el inicio solamente en esta parte. Primero, ideas. Lo que estamos buscando cuando hacemos una lluvia de ideas, un brainstorming, es generar muchísimas ideas. Luego ya iremos descartando y quedándonos con las que son buenas y las que son malas. Siempre te recomiendo a la hora de trabajar una estrategia en redes sociales que trabajes con un calendario de contenidos y un calendario editorial. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos documentos? En primer lugar, tenemos el calendario de contenidos. Este es un documento en el que volcamos todas aquellas ideas que hemos seleccionado y le asignamos una fecha puntual dentro de nuestro calendario. Decimos... Tal día saldrá este contenido, tal otro día saldrá este otro contenido y tal otro día saldrá este contenido. Simplemente eso es lo que estamos haciendo con el calendario de contenidos. No hay nada más para incluir dentro de este calendario. Luego sí tenemos el calendario editorial que ya es un documento mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos poniendo qué día va a salir cada contenido, sino que además tenemos que asignarle un horario tener redactado el copy que va a acompañar a esa a ese contenido tener evidentemente preparado el contenido en el formato que sea que se vaya a publicar si es un vídeo tener el vídeo listo editado para, para publicar tener el carrusel en el caso de que sean imágenes o la única imagen o la foto lo que sea que vayas a publicar ya tiene que estar listo evidentemente ya tenemos que haber hecho una selección de cuáles van a ser los hashtags que vamos a utilizar para lograr visibilidad en, eh, con este contenido, en el caso de que esta red social eh, sea necesario, porque por ejemplo en Facebook no son recomendables, así que si estás trabajando en Facebook, pues evidentemente dependiendo de la situación, eh, sabremos si es necesario utilizar algunos hashtags o no, pero bueno, en el caso que estemos hablando de redes sociales como LinkedIn o como Instagram, donde los hashtags son fundamentales también, Tener bien realizado el estudio de palabras clave en el caso de que vaya a ser un contenido para, para YouTube. Todo esto tiene que estar ya recogido dentro del calendario editorial. El calendario editorial ya es un documento donde, donde está absolutamente todo el contenido preparado solamente para ser publicado. Tienes que tener todo eh, listo para programar o para publicar manualmente si es que lo vas a hacer así. Así que... Este documento es fundamental dentro de tu estrategia. ¿Por qué? Porque si vamos improvisando, creando contenido cada día, evidentemente no vamos a llegar a donde queremos llegar, cuál, qué es lo que queremos lograr. ¿Y cómo sabemos qué es lo que queremos lograr? Poniéndonos objetivos claros con nuestras redes sociales. Yo siempre recomiendo la técnica SMART, para eh, crear objetivos para definir en realidad cuáles son esos objetivos que te vas a, te vas a, a plantear para tus redes sociales de nada sirve que tú digas quiero tener 10.000 seguidores si no sabes ni por qué ni cuándo ni cómo ni qué harás ¿entiendes? Tienes que decir, por ejemplo, quiero tener 10.000 seguidores antes de llegar a fin de año porque gracias a esos 10.000 seguidores voy a conseguir la función de deslizar hacia arriba y gracias a ello voy a poder lograr X cosa y entonces eh, esto me sirve para tal cosa para mi negocio, etcétera, etcétera. Tienes que estar bien, bien definido cuál es ese objetivo, hacia dónde te va a llegar y por qué es realmente relevante para tu negocio. Por último, también es importante dentro de una estrategia saber medir, analizar todas las métricas y saber bien si estamos cumpliendo o no con esos objetivos, si estamos yendo por buen camino y también si ese contenido que estamos creando está aportando valor o no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si sigues insistiendo en crear un contenido que tal vez te está llevando mucho tiempo a producir, pero no está funcionando bien, estás perdiendo el tiempo y no vas a lograr conseguir esos objetivos. Así que, por lo menos te recomiendo que una vez al mes te dediques a revisar las estadísticas de tus contenidos en redes sociales, que revises bien cuáles son las métricas, que veas el impacto que ha tenido el contenido que has generado para tu audiencia, qué comentarios has tenido, qué feedback has recibido y en función de ello definas si ese es el camino a seguir o si tienes que ajustar tu estrategia en redes sociales. Recuerda que siempre es importante hacer esos ajustes. Todo lo que funciona sabemos que tenemos que seguir por ese camino y que tenemos que potenciarlo. Y todo lo que no funciona sabemos que tenemos que darle una vuelta, volver a intentarlo e ir así afinando nuestra estrategia de redes sociales. Ten en cuenta que cuando trazamos una estrategia, independientemente de que tengamos bien definido nuestro calendario, nuestros objetivos y que midamos, no significa que hacer toda esta tarea, signifique que a la primera va a funcionar nuestra estrategia de contenidos, nuestra estrategia en redes sociales. Las estrategias llevan tiempo y hay que, eh, es necesario ir puliéndolas, es necesario ir trabajando en ellas, así que no te agobies, no te primas si ves que realmente no estás consiguiendo resultados porque lo importante de todo esto es medir, es analizar, es indagar, averiguar con tu comunidad qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que realmente les aporta valor, lo que esperan de tu marca e ir creando esos contenidos para ellos para que tu estrategia comience a funcionar. Será tu audiencia la que te diga si tu estrategia funciona o no, porque lo verás cuando comiences a crecer en las redes, cuando comiences a recibir feedback, positivo, comentarios buenos sobre tu contenido, personas que recomienden tu, tu contenido, personas también interesadas, evidentemente, en trabajar contigo, que te estarán preguntando por privado cómo, cómo pueden trabajar contigo en el caso de que ofrezcas un servicio o cuánto vale X producto que tú vendes. Todo eso también es parte de las métricas y te ayudará a a definir si tu estrategia de contenidos está funcionando bien o si es necesario que hagas esos ajustes. Espero que este vídeo te haya servido, que te haya gustado. Si es así, te invito a que me des un like, que me dejes tu comentario. Si te han quedado dudas, también me puedes dejar un comentario. Si quieres proponerme algún tema sobre el que te interesa que hable en estos vídeos, también estoy abierta a ello. Todos los meses grabo un vídeo respondiendo a una de las preguntas que me dejan uno de mis seguidores. Así que te invito a que seas tú el que me dejes tu comentario y me propongas un tema para que yo cree ese contenido hablando sobre ello. No te olvides, suscríbete a mi canal porque todas las semanas subo nuevos vídeos hablando sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento y me encantaría tenerte por aquí. Te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana.